Everybody keep your consciousness awakening. Todo el mundo permanezca con su conciencia sí. despierta. It's very simple. Es muy simple. Es importante que en el momento presente tú. Solo te das cuenta te des cuenta de que la conciencia está clara, que no, no tenga pensamientos. Entonces es cuando está en la conciencia despierta. Es mantenernos en ese estado mientras alguien comparte comparte su experiencia. En nuestra sesión, nuestra sesión es muy libre y por eso podemos comunicarnos. Todos podemos dar alguna buena información. Sí, Voy a compartir mi experiencia, no de la última sesión, dos días atrás. Después de la práctica quedé con una buena sensación de pureza en la conciencia. Y en la tarde, y para mí fue bien diferente uh, I like a lo de a siempre. Very, very relaxed state, uh, like Estaba muy no, relajada. No any Ningún tipo de tensión en mi cuerpo, ni en la mente. Totalmente entregada. Como un niño Y... Uh, by uh, and muy I, contenta, I like conmigo I misma. Sentía que todo, the space. Otros, and it was very todo clear. mi cuerpo estaba and como muy grande, moment, uh, estaba muy clara. From inside start opening heart. Y sentía que mi uh, mi corazón estaba abierto, con uh, una buena conexión the con el universo. And, and I felt how my opening, uh, the, Sentí que se mi garganta, throat, que el chakra de mi garganta se abría. Like <laughs> Conectada con uh, todo. Con muy buena experiencia con, wow. con ese amor universal. Hola. Okay. Hola. Gracias, Vasilina. Vasilina. habló. gracias. <laughs> Tú pudiste sentir que tu corazón no estaba muy pacífico. Esa sensación de paz, ese, ese estado muy pacífico y estable es muy importante para nuestra vida. Especialmente cuando ese estado de paz se vuelve consciente y despierto y tú puedes mantener y tú puedes apreciarte a ti mismo tú sientes que el interior está muy pacífico la conciencia es clara y bella eso es lo más importante muchas gracias Vasilina por dar esa muy buena información ¿Y ahora, desde el corazón le damos amor universal. Alguien más que quiera compartir. Enviamos buena información a Vasilina. Sí, hola, otra, otra mujer Isil, yo soy de Turquía hablé ayer pero quiero compartir una cosa más es la primera vez primer la primera vez que, con, que vivo la experiencia Mingyue que ha sentido no un gran cambio más respecto más. a los otros días y porque se, se sintió mucho la fuerza del grupo y eso aún no lo había sentido. Sí, ya he comenzado, comenzado a <risa> Mantente en ese estado de despierto. Sí, es muy, muy simple. En el momento presente, tú te das cuenta que estás despierta. Cuando tú prestas atención a tu conciencia, a tu conciencia en el momento presente, está muy relajada, no tiene ningún apego. Ese estado aparece naturalmente. Y cuando se mantiene en el largo tiempo, todo empieza a cambiar. ¡Jala! Está pidiendo que alguien más comparta su testimonio. Delia de Italia. Sí, I have Quiero compartir del grupo de Italia. Muchos de nosotros Estamos en un estado muy silencioso, muy quieto. Es muy importante en este momento por el virus, por la situación del virus. Estamos con un estado muy silencioso y quieto en el interior. Una persona tiene problemas en su lado derecho del cuerpo. Le desapareció completamente. Ahora puede moverse el lado derecho, que antes no podía mover. Desapareció completamente el problema. Ella está muy feliz de haberse unido a estas sesiones. Ella se mantuvo todo el tiempo en estado de conciencia, sin ningún tipo de expectativas. Y ella consiguió un buen resultado sin proponérselo. Muchas mujeres tengo en ese grupo. Y con las prácticas de estos días han mejorado, más positivas, están en una actitud más positiva y ellas eh, vierten, expanden esa actitud positiva. Y muchas personas en torno a estas mujeres están más felices y más tranquilos. Por eso está, está muy agradecida con, con lo que está brindando en este momento para Italia. Muchas gracias, Delia. Bien, sintamos nuestra información en el interior. Nuestra información decide nuestro estilo de vida. Cuando repetidamente pensamos en experiencias concretas de amor universal, esto es una enorme en una enorme cantidad de información positiva. Solo debemos compartir buena información desde nuestro corazón. No tenemos que esperar ningún tipo de resultados. Cuando solo nos enfocamos en la buena información, la buena información se hace más poderosa si tú no piensas en el resultado, la conciencia queda más ligera y pura. Si tú estás pensando en los resultados, nuestro... Nuestro interior tiene apegos o fijaciones. Y eso es como una contradicción. No, no quieras buscar resultados, resultado. solo dedícate a dar buena información. Esto va a ser muy bueno para ti. Cuando das buena información en, en este momento, tú solo conoces buena información directamente y aparece en la conciencia. En ese momento no hay que apegarse a los resultados. Los resultados están en la información que tú te das. No hay separación. Si tú piensas en la información, pero al mismo tiempo te apegas al problema, queda una fijación, queda fijado el problema. Cuando tú das buena información en la conciencia pura, inmediatamente la información aparece el corazón se mantiene puro. Y no hay que fijarse en los problemas del cuerpo o en los problemas, otro tipo de problemas. Solo confiar en que si das buena información, esa información aparece. En tu práctica, en tu proceso de práctica, no Experimenta que no hay conflictos. Eso es importante. Muy bien. Gracias. Gracias, Delia. Todos damos amor universal a Delia. Vamos a comenzar nuestra sesión. En estos tres días. Hemos compartido muy buena información en el campo, en nuestro cuerpo, en nuestra familia y en la sociedad especialmente hemos intensificado este, esta buena información en nuestro cuerpo y en nuestra familia. Eso es el fundamento, la base. Basados en ese campo de información, vamos a usar ese campo de información para continuar transformando nuestro cuerpo en, familia, en el interior, y la información del campo de la familia. Cuando usamos el campo de información, al mismo tiempo, la información del campo se vuelve más poderosa. Bien. Antes de comenzar la sesión, vamos a repetir el compromiso con la práctica de nuestras cinco frases. Por favor, tengamos en cuenta estas, estas frases. Vamos a nuestro estado puro de conciencia en un estado físico. In your pure in your con estas frases se reflejan en todo el campo de información. Practica diligentemente con una buena autodisciplina. Crea una vida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 Significa que la conciencia siempre se enfoque en la buena información, en un estado puro que se enfoque siempre en el amor universal. Puedes usar este estado en toda tu vida cotidiana, en todo el tiempo. Y usas ese estado de conciencia pura universal en la vida diaria, eso es practicar diligentemente. ¿Qué es el alto nivel de sabiduría? Todos tenemos un alto nivel de sabiduría. El alto nivel de sabiduría. No, no, no. No va por el lado de los pensamientos lógicos. Un alto nivel de sabiduría significa que la conciencia se mantiene muy pura y puede reflejar todo. Puede reflejar todo, puede reflejar todo tipo de información claramente sin Apegos ni fijaciones. Tú eres sabio. Puede entender todas las leyes del universo y las leyes de todas las relaciones. Puede entenderlo muy bien y puede comprender esos principios de las relaciones muy bien. Muy bien. Ahora comenzamos nuestra sesión. Hoy usamos esa buena información del campo de información para transformar el chi en el interior del cuerpo. Usaremos principalmente buena información en el estado de conciencia desde la completud para practicar abrir y cerrar en el cuerpo, en los tres grandes centros, transformando los tres grandes centros de Chi. Cierra los ojos. Con una sonrisa en la cara. observa nuestro estado de conciencia pura con una sonrisa interior y siente que nuestra conciencia pura es hermosa tenemos una muy buena información hermosa y sensaciones. Amamos nuestra conciencia pura. Siempre estamos observando, pendientes de esa conciencia pura. No la perdemos. No nos perdemos. Así se vuelve más y más pura, más y más, más, y más, y más, más, más clara, más y más, más estable, y más, y más y más poderosa. Dí shen qi, silenciosamente. Siente Shen sucediendo en la conciencia pura. La vibración desde el centro de la cabeza se expande a todo el cerebro, el espacio interior. Esa sensación la tienes en la conciencia pura. Shen chi. Shen chi. El silencioso sonido se refleja en la conciencia pura. Shen chi. These two thoughts Shen chi appear in pure consciousness. Aparece en la conciencia pura a través, la conciencia pura refleja todos los nive niveles y se hace más clara. A través de la vibración, la conciencia pura experimenta la vibración de todas las células en su interior. El amor puro universal se vuelve luz pura brillante en el cerebro. Siente la vibración. La sensación del amor profundamente desde el corazón realmente amamos el claro y puro tan tien superior ahora decimos silenciosamente el estado Despierto está en el Tantien superior. Decimos el sonido. Shu. Observa el espacio interior del cuello. Comenzando ahora cuando observas un espacio al mismo tiempo. El amor puro universal está en ese lugar. La sensación de amor universal está en ese lugar. La alegría, la belleza, la paz, la armonía, la salud está en ese lugar. Esa es la completud. No necesitas pensar en las partes una a una, solo experimentas la completud, la sensación de la completud. Dishu silenciosamente en el espacio interior del cuello el Chi del cuello se vuelve puro harmonizado con el Chi puro del universo La luz pura del amor universal va a través de todos los pequeños espacios del interior. Observa los hombros profundamente en el interior. Observa los brazos en el interior. Cuando observas el interior de un espacio y dices, Space. silenciosamente en, esa especie, en ese espacio al mismo tiempo sientes el amor beautiful. universal sientes la belleza feel happiness. sientes la alegría, feel felicidad health. sientes la salud observamos los codos antebrazos Observa y ve a través de las muñecas, manos y dedos. La conciencia pura. Observa a través del interior de todo los, el brazo. Más y más profundo. No hay prisa. Incluso tú puedes sentir que estás muy pacífico en el interior de los brazos. Un gentil amor universal está creando un sentir armonioso en todo el interior de los brazos. observa el espacio interior del pecho sentimos que nuestro interior está llena de buena información de información positiva el campo de información es un gran campo, manténlo en el interior y se mantiene creciendo, se vuelve muy potente. Observa los pulmones en el interior Siente el amor puro, universal, consciente, en los pulmones. La conciencia pura está en un nivel muy profundo y puede ir a un nivel muy profundo transformando. Puedes experimentarlo Observa el espacio interior de las mamas con una sonrisa Relaja más la conciencia pura. Dormida pero no dormida. Mantente despierto de forma muy natural. Observa el espacio interior del corazón siente las sensaciones del amor universal el sentimiento de amor universal el espacio interior del pecho y del tantien medio está muy puro, muy profundo. Es un espacio infinito que se funde con el universo. Observa el diafragma y el espacio del tantien inferior. Siente que en el interior está el campo de buena información, de amor universal y la información de alegría y felicidad todo se vuelve muy potente y todas las células están alegres, felices vamos a través del hígado y la vesícula biliar el interior se vuelve un espacio transparente Observa el espacio interior del páncreas. Observa el espacio interior, interior del bazo. Observa el espacio interior del estómago. Siente la luz del amor universal. Siente el espacio interior del intestino. Vamos al interior a un nivel muy, muy sutil. Beautiful entire consciousness Siente going la belleza space. de tu con la completud de tu conciencia yendo otra vez bring good to that space. y vamos llevando And buena información a cada espacio y esto intensifica el campo de información se hace más intensa la información en el campo de información vamos al interior de los riñones Space el espacio interior de los riñones se abre relaja solo siente el amor de la conciencia pura está ahí mantente muy relajado no hagas nada todo se vuelve uno observa la vejiga el sistema reproductor todo el espacio interior del tan inferior Se vuelve muy puro. Es un espacio infinito. Es un estado de buena información completo. La hermosa conciencia pura va a través de la columna vertebral y el sistema nervioso central. Cuando vamos al interior, yo solo, solo sientes que es un espacio infinito sin fronteras. La información de la columna y del de sistema nervioso central es, es muy clara en la conciencia. observa las articulaciones sacroiliacas, los glúteos la articulación de la cadera este el interior de esos espacios se hace muy sutil. Tú amas esos espacios. La conciencia pura va a través de los muslos. Rodillas. Cows. Pantorrillas. Piernas. Feet. Pies. Going to go deep inside the space of the legs. Vamos profundamente al espacio interior de las piernas. El interior es brillante, bello. Gente. ahora la conciencia pura y el amor universal están en la completud del cuerpo en la totalidad todo el espacio interior del cuerpo ten este estado pacífico en el interior poco a poco puedes experimentar más y más profundamente el interior como el espacio interior se hace grande más grande cada vez Is full of love, very, very beautiful. El interior está lleno de amor, muy, muy hermoso. Dijo silenciosamente en el interior del espacio infinito cuando dices el Chi del espacio interior se vuelve fino y fino más y más abierto se funde con el universo infinito Nuestras conciencias puras se funden juntas Somos uno Se funden con todo el universo Somos uno con el universo La conciencia pura despierta Dice en su interior y todo el chi del universo se vuelve puro, más armonioso y despierto. Todo el espacio interior de las células Se abre the universal se funde con el universo. El espacio universal is a full of the pure light of the universal love está lleno de la luz pura del amor universal nuestras conciencias puras y el universo infinito son una y están en estado despierto durmiendo pero no durmiendo la conciencia pura y el amor universal y el universo son uno Mante mantenemos este estado es infinito profundamente en el interior las pequeñas células se vuelven de chi vacías, se vuelven amor universal y se conectan muy profundamente con el universo infinito. if you stay in this stage, si alguien se mantiene en este estado muy, muy stable, profundo muy estable back like, uh, you free the, uh, como the whole universe pure como space siendo libre en todo el universo, mantente. Tú solo mantente en ese estado, no hagas nada. Otras personas, si estás en ese estado libre, no hagas nada. Las otras personas sostengan una bola de chi frente al Tantien. Siente el universo infinito. Profundamente en el interior del Tantien inferior. El interior del tantien inferior es infinitamente profundo. El espacio del tantien inferior es el centro de todo el universo infinito. Desde el centro hacemos abrir el y cerrar y todo el universo hace abrir y cerrar desde ese centro despacio abrir siente profundamente el espacio sutil abriendo, abriendo. El universo abriendo. Cerrado. El espacio interno es muy profundo, muy fino. Abrir. Vacío. Observar. Desde el centro del tantien interior universe, disfruta clouds, del universo abriendo y cerrando, creando armonía universe, en el universo en nuestra vida profundamente en el interior. Algunas personas, If you want to stand, si, you si quieren ponerse de pie, está bien. Y en la posición de abrir y cerrar, posición de pie, meditación de la posición de pie. Should abrir y cerrar está en la conciencia pura del universo de la completud del universo el amor universal es información para toda la completud, Love. amor, the whole llena toda la completud del universo, todo el universo. Hello. Siente el tantien inferior. El interior es muy profundo, y muy fino. Desaparecen las fronteras. El tantien inferior. El chi del tantien inferior se vuelve muy fino y armonioso. El chi del tantien inferior es abundante. El chi fluye libremente, totalmente abierto, y se vuelve uno con el universo en el tantien inferior todas las funciones son saludables bellas hermosas despacio eleva la bola de chi enfrente al pecho siente profundamente el interior del espacio del Tantien medio, vacío, relaja los hombros y brazos, el espacio interior de los brazos se expande, de los codos se expande, siente la conciencia pura y el amor universal en ese espacio fundiéndose con el universo. Están bien medio abriendo todo el espacio interior de las células se abren las mamas y los pulmones se abren desde el espacio interior abrir cerrar Relaja. relaja relaja profundamente a un nivel muy profundo y muy sutil abrir Terrar. Continua continúa disfrutando tanto medio abrir y cerrar en todo el chipuro del universo. Siente la completud de la conciencia y amor universal. El amor fluye. A través de abrir y cerrar, creamos un nuevo y armonioso orden de vida, un armonioso orden para el mundo. Vacío. Durmiendo. Durmiendo. Pero no durmiendo. Siente el Tantien Medio en el interior brillante, la luz del amor universal, desde el Tantien Medio se expande a todo el universo. El chi del tantien medio chi se vuelve muy fino. El chi es abundante. El chi fluye libremente. El espacio interior es bello. Todas las funciones son hermosas. Despacio eleva Directo las manos un poquito hacia el Tantien superior. Siente el centro del Tantien superior. El palacio Shenshi vacío, muy profundo awakening. y muy puro, despierto. Desde ahí siente el universo infinito El universo es muy puro y muy claro Experimenta el universo abriendo y cerrando desde el centro del tantien superior Abre. Close. Siente como el universo puro, vasto, está despertando. Cerrar, Relax. Relaja. Abre el tantién. El superior. se ha vuelto muy profundo en el interior abrir todas las células las células del cerebro están abier abiertas se funden con el universo continuamos abriendo y cerrando El espacio del tantín superior es bello. Siente el universo, el amor universal infinitamente despierto. Bajamos la bola de Chi al Tanti sí, en medio. Conectate profundamente desde el Tanti en medio con el lejano universo. Open. El Tanti en medio. Yeah, yeah, feel the infinite harmonious healthy entire state estado de completud infinitamente armónico y saludable cerrar el amor universal Bajamos un poquito la bola de chi al tan inferior. Al espacio del tan inferior. Siente el centro del espacio del tan inferior. Abri... Gente que en el interior que están Inferior Todos los órganos son de Chi puro La Todas las células La son de Chi puro y están en armonía con el Chi universal Vacío Sostén la bola de chi. Relaja. Eleva Slowly. la bola de chi despacio. Los three inside. Connect together, Los tres en el interior conectan juntos creando un inmenso espacio de chi. chi el chi universal es reunido, reunimos en el espacio interior por encima de la cabeza. Vertemos el chi also, a través del tan Tien superior the vacío. Feel inside the universal love siente en el interior el amor yes. universal vamos a través del cuello a través del Tanti en medio todo el interior es bello y vacío vamos a través del Tanti en inferior vacío Beautiful. bello va a través de las piernas vacío Beautiful. bello sostenemos la bola de chi en todo el interior del cuerpo Relaja. Todo es transparente y armoniosa esa completud de Chi. Nuestras conciencias puras conectan juntas en ese espacio. Nuestro campo de conciencia, nuestro campo de conciencia en escanea escanea el espacio de todo el mundo para limpiar el virus y todo tipo de conflictos Feel the pure siente esa conciencia pura Now, scan through y ahora land. escaneamos Europa la tierra de Europa está en nuestra conciencia pura, transforma, todos los virus se transforman en Chi, en Chi puro, ese espacio se vuelve claro y limpio. la conciencia pura va a través de Asia de la tierra de Asia Asia está en nuestra conciencia pura se transforma todos los virus y los problemas se transforman y desaparecen Wow. In our pure Minjue, and clear. en nuestro puro Minjue ese espacio queda claro y limpio vamos a través de África escaneando África todo ese espacio en un nivel sutil está en nuestra conciencia pura esa información y se transforma todos los virus cambian en chi puro, desaparecen limpio y claro nuestro campo de conciencia pura va a través de australia australia está en nuestra conciencia pura la información wow. Wow. se transforma desaparece todos los virus se transforman en fin desaparecen se vuelve claro y limpio. La conciencia pura, nuestro campo, escanea a través Sudamérica. Land is pure esa tierra está en nuestra conciencia pura. Transforma. Los virus y los problemas, todo tipo de problemas se transforman y, y desaparecen, se vuelven claros y limpios. Nuestras conciencias puras van a través de Norte. Norteamérica. Esa tierra está en nuestra conciencia pura. Wow. Wow. <tose> todos los virus y todo tipo de problemas y conflictos desaparecen se vuelven claros y puros limpios en toda la tierra escaneamos todos los bosques, animales todas las especies las especies son limpias y claras conciencia pura está en todas partes en un nivel muy sutil siente ese estado cluro, claro y limpio en el universo despacio Elevamos el Chi. Corazón totalmente abierto. Y el Chi puro del universo son uno con el corazón. Por encima de la cabeza. Vertemos el Chi. Vamos a través del Tanti superior. Cuello. Tanti en medio. Tanti en inferior. Palmas cubren Tucci. Con una sonrisa interior. Experience our beautiful, pure consciousness. Experimentamos nuestra hermosa y pura conciencia. Amor. Amate a ti mismo y ama todo el cuerpo, todo el espacio interior del cuerpo. Disfruta de una profunda y amable respiración. Gente que en el espacio interior todos los sitios son armoniosos y saludables. Muy felices. Muy bien, separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Y movemos gentilmente el cuerpo. Muy bien, gracias a todos. Sí, Mantén esta buena información en el cuerpo, en el cuerpo, en el, mundo. En el campo del cuerpo, en el campo de la familia, en el campo de la sociedad. Mantén esta buena información.